Fernando Suárez, más conocido como Chumita, pasó sus últimos cuatro días junto a su madre Claudia en el municipio de Montero del Departamento de Santa Cruz. Pero lamentablemente el cáncer lo venció y falleció la pasada noche. Este hecho conmocionó a todo el país porque su deseo de Chumita era volver a ver a su madre ya que fueron separados por casi un año. Sí, ha sido un cuadro bien triste de si nosotros llegamos a visitarlo cuando él estaba vivo. Y él solamente decía que ya no quería sufrir, pero quería vivir. Esas eran las palabras. Y nos emocionó tanto que hemos buscado la forma para que se traslade ya. Pero parece que el tiempo no alcanzó, ¿no? Y él ya prácticamente fallece. Y donde nos deja decir un camino, ¿no? Un ejemplo de amor de la madre. Recordemos que Claudia, la madre de Chumita por amor, decidió emprender un viaje a Argentina con el fin de transportar para poder obtener recursos económicos y cubrir los gastos médicos de su hijo Chumita que padecía de cáncer. Nunca pensó que esa decisión la separaría de su amado hijo. Gracias a las gestiones del gobierno, la madre obtuvo la excarcelación humanitaria y pudo reencontrarse con su hijo pero lamentablemente falleció. Debido a ello, la representante de los derechos humanos gestiona la libertad de la madre de Chumita. Ahora pedimos a las autoridades, no, hemos pedido al consul argentino, al consul boliviano, que, que coordinen esta acción para que asimismo mismo este, la mamá de Fernandito pueda tener la extradición y traerla ¿no? acá a Santa Cruz, a, a Bolivia y aquí en Santa Cruz, pero si es posible darle una oportunidad a ella en libertad para que se, se pueda defender.